Bienvenido a mi canal, soy El Caminante. Hoy te explicaré qué es la hipergamia. En los mamíferos, la hipergamia es el instinto imperante en las hembras que las hace buscar a un macho que las provea de la mayor cantidad de recursos y utilidad para satisfacer sus necesidades y las de sus crías o futuras crías. En el caso del ser humano, las mujeres obtienen los recursos financieros exclusivamente de los machos beta, pues los machos alfa no van a gastar su dinero en ellas. Con respecto a la utilidad, una mujer tiene necesidades que pueden ser satisfechas tanto por los machos alfa como por los beta. Por ejemplo, la satisfacción sexual puede obtener la de ambos. Sin embargo, regularmente ella disfruta más del sexo con un macho alfa, pues es más dominante y agresivo. De hecho, muchas de las infidelidades de las mujeres se deben a esta razón, ella tiene como pareja a un beta proveedor, pero tiene sexo regularmente con un macho alfa sexualmente dominante. Ahora bien, la gran mayoría de las veces, las mujeres obtienen satisfacción emocional de los machos beta pues estos tienden a halagarlas, divertirlas, entretenerlas, escuchar sus problemas y frustraciones, se convierten en sus elevadores de autoestima, sus proveedores y protectores. En cambio, el macho alfa no hace esto, él no necesita satisfacer emocionalmente a una mujer para obtener su vagina, así que no invertirá mucho tiempo en ellas. Un macho alfa puede burlar la hipergamia solo temporalmente. Al satisfacer las necesidades y expectativas sexuales de una mujer, ésta incluso puede llegar a recompensar al alfa con regalos, comidas y, en algunos casos, dinero, viajes, vehículos y vivienda. La mala noticia es que esto no durará para siempre. Cuando la mujer se dé cuenta de que el macho alfa únicamente satisface sus propias necesidades sexuales, pero no es un buen material para novio o para esposo, Esta comenzará a buscar a un hombre que sí tiene sus expectativas como proveedor, protector y elevador de autoestima. Ahora, esto no quiere decir que ella dejará de ver al alfa. Existen muchos casos de mujeres que contraen matrimonio con un beta proveedor, pero siguen teniendo sexo a escondidas con un macho alfa que es con el que estaban anteriormente. También existen otros casos en donde el esposo da su consentimiento para que otros hombres más dominantes que él tengan sexo con su esposa, e incluso él llega a excitarse al verla siendo cogida por otros hombres. El término que se emplea para llamar a estos machos beta es cuckold en inglés, corneado en español. Al hombre que se las coge se le conoce como semental o corneador. Como puedes ver, el instinto de hipergamia de las mujeres te hará pasar muy malos ratos si eres un macho beta, pues técnicamente estarás pagando con tu tiempo y, sobre todo, con tu dinero, la compañía sexual de una mujer. En cambio, si eres un alfa que solo está interesado en sexo casal con las mujeres, Podrás burlar la hipergamia temporalmente, pero tarde o temprano las mujeres que estén contigo podrían abandonarte por no cumplir sus necesidades emocionales y financieras. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones dando clic a la campana, así estarás al tanto de mis próximos videos. Hasta luego, el caminante.